y egipcia a la vez, porque muchas palabras egipcias y hebreas se confunden, como Abraham, Ab, padre del Dios Ra y el pueblo de Dios. No sé, hay muchas cosas como Irashalem, la ciudad de Dios y de paz, Irá siempre Ra, Ra, Ra, también ra ¿no? Raquel, todo el hebreo y el egipcio de la época atoniana se han confundido muchísimo.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 a que estés con el caball y por lo menos haces la experiencia de caball que nunca te vas a arrepentir de haberlo conocido